Era Años Bajos, coronel del ejército español, miembro de la OTAN, sirvió en Yugoslavia y en varios, varios otros frentes de batalla. Es las mentes más brillantes de la geopolítica moderna. Estaremos entonces leyendo un poco, haciendo un análisis sobre algunos capítulos de este interesante libro. Les pido que por favor me ayuden a compartir esta sala y a invitar a nuestros amigos para que podamos iniciar. Mientras el... iniciamos y hago los a las respectivas invitaciones, eh, si me puedes acompañar por favor, Bichit, algunos minutos, mientras... Bienvenido al Chihuire tripolar y, por supuesto, a nuestra querida amiga Verónica. Esta noche, 7 de enero de 2023. Ok, voy a proceder entonces a enviar las invitaciones faltantes y a anunciar la apertura de la sala. Por favor, me dan unos minutos. Yo sé que al principio siempre es algo engorroso, pero luego ustedes... Se entretienen. Copiar enlace. Voy pegando enlace. Se viene y se va el volumen. Déjame subirle. A ver. ¿Qué tengo aprendido acá? Ajá. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Bien. Estamos resolviendo los problemas de sonido. E invitando a las personas muy bien el enlace fue enviado por acá vamos a enviar el enlace por el grupo Telegram los que no tengan el grupo Telegram por acá yo se los voy a dejar en breves minutos el enlace para que se puedan unir al grupo Telegram por allí nosotros también compartimos alguna información algunos libros, análisis, artículos y por supuesto las salas cuando las abrimos. Vamos a tuitear el grupo Telegram para que aquellos que no se hayan no se hayan eh, inscrito acá en Telegram, no entonces lo puedan hacer. Vamos a comentarlo acá. Grupo de Telegram. Muy bien, enviando acá. Pegar. Ahí va. Ya se los dejé abajo en los comentarios del grupo. Muy bien. Vamos a abrir entonces la aplicación del libro. El libro se llama Así se domina el mundo de Pedro Baños Bajo. eventos, PDF, y vamos a ver, teoría de las relaciones internacionales, no. Problemas geopolíticos de Ucrania, tampoco. Indo-Pacífico y América, tampoco. Fuerza Armada, tampoco. El libro exterior general de los... No, no, no. Tratado, no. Documento, infografía. Yo lo tenía aquí a mano, la acción humana, no. Concepto básico de ciencia política tampoco. Aquí está. Así se domina el mundo. Pedro Baños Bajo. Muy bien. Saliendo de acá, entrando por aquí. Yo necesito que alguien... Por favor, me indique si se está escuchando bien. Bienvenida, Carla María. Sí. Muy bien. Pero que tener paciencia porque de verdad que las salas están un poco inestables. ¿no? A ver, Pollo. Cuéntame, ¿se escucha bien? Sí, todo se escucha bien. Muy bien. Se escucha muchísimo mejor ahora. Muy bien, Pollo. Tú vas a ser la persona que va a estar allí y que cualquier defecto técnico que yo me caiga o que me deje escuchar o algo, tú le vas a avisar a la sala y además me vas a avisar a mí. ¿Sí va? Listo. Chévere. Ok. Chévere, pues. Arrancamos con esto. Muy bien, Pedro Años. Coño, Twitter no responde. ¿Se escucha pollo? sí, sí, te, te escucho. Ah, muy bien. bien, que que Twitter me dice que no responde, pero bueno, okay, Pedro Años. Creo que es tu conexión de internet. Ahora sí. Ah. Desde hace algunos años, debido a la compleja situación actual, la ciencia de la geopolítica está adquiriendo una importancia que había perdido, en cierto modo, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se relacionan los países? ¿Qué estrategias de poder utilizan? A través de numerosos ejemplos, veremos que existen una serie de estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y de aprovechamiento de las debilidades ajenas, que han prevalecido a lo largo del tiempo. También descubriremos que a lo largo de la historia se han cometido una serie de errores geopolíticos que se siguen repitiendo, porque, aunque hoy en día las reglas han cambiado, existen unos fundamentos inamovibles en este campo. El coronel y experto estratega Pedro Años nos adentra a las incógnitas de estos juegos de dominio entre países y nos devela las claves y trucos del poder mundial que son ni más ni menos que unas eficaces reglas universales para conseguir nuestros objetivos manipulando al adversario. Muy bien. Nota del autor. Este libro representa un buen resumen de mis trabajos e investigaciones a lo largo de más de 25 años desde numerosos artículos publicados en periódicos y revistas de toda índole, a capítulos y prólogos de los diversos libros en los que he participado. También he tenido en cuenta la infinidad de notas personales empleadas durante los cientos de clases y conferencias que he impartido durante este cuarto de siglo. E instituciones militares, universidades, centros y fundaciones, sobre geopolítica, estrategia, inteligencia, defensa, seguridad, terrorismo y relaciones internacionales. De valiosísima utilidad me ha sido la gran experiencia acumulada en mis muchos años de profesor de estrategia y relaciones internacionales en el curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y como jefe de la Unidad de Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa. Todo ello lo he completado con la extensa bibliografía consultada. He de hacer notar que las citas no siempre las he volcado literalmente, sino que las he modificado, sin por supuesto nunca variar su mensaje original. Cuando he estimado que con ello se facilitaba la lectura. La intención ha sido hacer una obra agradable y atractiva para un amplio sector de lectores desde los más avesados a los aficionados a estos temas, sin excluir a los que tan solo acuden a ella por curiosidad o mero entretenimiento. No obstante, siempre he empleado una idea o un concepto muy concreto procedente de una tercera persona. He intentado que la autoría quedara referenciada. En el resto de los casos, y para no aburrir al lector, la referencia está implícita en la bibliografía. Por otro lado, el lector observará que en ocasiones se solapan varias estrategias, ya que los ejemplos históricos expuestos pueden ser válidos para más de una de ellas. Si me refiero más a unos países que a otros, es simplemente porque aquellos tienen más poder y por lo tanto pueden ejercer principalmente el dominio mundial a través de estas estrategias. Pero no me dirijo contra ningún país, ideología ni religión en concreto no existiendo por tanto especial animadversión contra nadie, salvo contra los que manifiestamente abusan de los desfavorecidos y los menos ilustrados, a los que con frecuencia abusan de los desfavorecidos y los menos ilustrados, eh, ilustrados a los que con frecuencia se encargan de mantener en estado de atonía para su mejor control. Con la finalidad de conseguir una obra lo más rigurosa posible, he comprobado y contrastado todos los datos aportados, empleando desde páginas web altamente especializadas a otras más genéricas. He incluido en las notas a pie de página aquellas referencias que he considerado de mayor interés para quien desea ampliar la información. No obstante, y como todo es perfectible, si el amable lector detectase cualquier anomalía o discrepancia, su comentario será agradecido y bien acogido. Para ello puede comunicarse conmigo a través de la dirección del correo electrónico directora.geoestratego.com Muy bien. Si por favor, Ocho o Carla, cualquiera de las dos puede amablemente llamar por teléfono a Yosi Cruz y avisarle que tengo la sala abierta. Recuerden que ella está manejando y una de las ideas es mantenerla despierta durante las ocho horas de viaje. O sea Alguien que por favor la llame y la acerque acá. Muy bien, esa fue la nota introductoria del lector, queridísimo amigo Pedro Baño Bajo. Voy a quitar un momento aquí el modo nocturno. Ok para yo poder ver. bien Orientación horizontal. Por favor, un momento. Eso es. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, todo bien, perfecto. Ok. Introducción. La esencia del poder es influir en el comportamiento del adversario. Esto lo dijo el gran politólogo Robert Kaplan en un libro que yo también recomiendo y que algunos de ustedes, alguien me mencionó que lo tenía y que se llama La Venganza de la Geografía, yo lo tengo por allí, muy interesante, muy bueno nuestro día días lo vamos a leer La Venganza de la Geografía de Robert D. Kaplan La esencia del poder es influir en el comportamiento del adversario desde tiempos inmemoriales, los poderosos han intentado imponer su voluntad y dejar su impronta allá, donde han llegado sus tentáculos y su influencia. Hasta el siglo XVI, la expansión de este poder abarcaba una zona geográfica limitada, pero se fue ampliando a raíz del descubrimiento de América. La revolución industrial supuso el último empujón para llevar ese predominio sobre ámbitos hasta entonces desconocidos, llegando a alcanzar recónditos rincones del planeta. Con el paso del tiempo, el poder ha ido cambiando de titularidad, pero las ambiciones han sido las mismas. Además del intento de subyugar a cuantos grupos humanos se encontraba en su camino, intentaba impedir el acceso o la llegada de otros poderes que pudieran rivalizar con el suyo, fueran de índole militar, económico o religioso. Esta constante histórica se sigue manteniendo en la actualidad y estará vigente con independencia del tiempo que pase. Cambiará la tecnología y el modo de consumar las aspiraciones humanas pero la ambición de, domin de dominación y sometimiento del prójimo seguirá siendo inmortal, como lo ha sido hasta ahora. La geopolítica se ha transformado en un instrumento de geopoder, que también se podría denominar geocontrol o geodominio, encaminado tanto a controlar el mundo o cuando menos los mayores ámbitos mundiales posibles, como evitar caer su yugado por otro o serlo en demasía. Por ello se hace preciso conocer cómo los poderosos han manejado y manejan el mundo a su alrededor. Ciertas estrategias han sido aplicadas desde hace siglos, otras son más recientes, pero nada hace pensar que se vayan a dejar de aplicar en el futuro, aunque sea con ciertas variaciones. Dentro de este marco, las 27 estrategias aquí tratadas no son más que la aplicación práctica de ese geopoder, la materialización y concreción de cómo se ha decidido actuar e influir en la esfera internacional. Este conocimiento nos permitirá estar alerta para, en la medida de lo posible, no acabar manejados como meros títeres en manos de los grandes artífices del mundo. Aún así, tenemos que ser conscientes de la enorme influencia externa que pesa sobre nuestras vidas y de la dificultad para desprenderse de ella. Pensamos que somos libres, que podemos elegir de forma autónoma nuestro destino, nuestros gustos, la manera de vestir o de comportarnos, lo que comemos o a qué dedicamos el tiempo libre pero estamos permanentemente inducidos a adoptar acciones, decisiones y actitudes, con creciente sutileza. Los que deciden por nosotros nos imponen formas de vida, modelos sociales e ideologías, de modo que quedamos sometidos a sus designios. Esto es más cierto que nunca hoy en día, cuando se ha puesto de moda la palabra posverdad para definir el contexto global de desinformación, aunque en realidad sería más acertado denominarlo prementira, multimentira o plurimentira, pues lo que principalmente llega al público no es más que una gran falsedad disfrazada de verdad. Solo conociendo estas realidades geopolíticas llegaremos a la certeza de que queda mucho camino por recorrer para conseguir un mundo en el que verdaderamente... Prime lo que es lo más importante, la seguridad humana. Muy bien, hasta ahora nos vamos entendiendo. Con unas manitos. Me dan, por favor, ya un minuto que voy a tratar de... Estabilizar la plataforma. medio estabilizada ok continuamos ok, primero capítulo primero geopolítica y geoestrategia el drama de los países occidentales es que las democracias liberales carecen de una estrategia constante y confunden estrategia con táctica eso lo dijo Alexander de Merench. un minuto acá para lo que es que estabilizar son los lentes míos muy bien ok para comprender el significado actual de la palabra geopolítica no basta con rebuscar en sus, sus acepciones tradicionales. Sin ignorarlas, hay que ir un paso más allá y marcarla correctamente en el vigente contexto mundial. Según la visión clásica, los acontecimientos políticos se podían comprender, interpretar y hasta justificar por su vinculación a posiciones geográficas y antecedentes históricos. En este enfoque se acepta la existencia de una serie de constantes geopolíticas que conforman casi de manera inmutable e imprecedera el marco de desarrollo de sucesos que se repiten desde tiempos pasados hasta el presente. Sin desdeñar estas aproximaciones, la geopolítica actual exige una perspectiva más amplia y profunda la innegable globalización y la creciente interdependencia de los países hacen que la geopolítica haya pasado de estar exclusivamente limitada a la tierra, el prefijo geo, la constreñía a un territorio dado, a un espacio físico muy concreto, a referirse a la tierra, a todo el globo terráqueo. En consecuencia, hasta los países más pequeños están obligados hoy en día a establecer su geopolítica, pues poco habrá de lo que pase en el resto del mundo que no les afecte de un modo u otro. ¿Se está escuchando bien? Oye, no estoy viendo la pantalla. Ok, no, todo bien, todo bien. Muy bien. E incluso afecta ya el espacio exterior del planeta pues la necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos y energía o simplemente lugares donde acomodar una población creciente en una cada vez más esquilmada superficie terrestre, hace que la moderna geopolítica también se interese por dimensiones extraterrestres. Por otro lado, la expresión geopolítica ha ganado enormemente en... Dinamismo, siendo obligatorio profundizar no solo en el estudio del pasado y del presente, sino también escudriñar en el futuro. Si conseguimos dilucidar cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos años, podremos adelantar acciones beneficiosas para los propios intereses, que deben ser los de toda la humanidad. En el Diccionario de la Real Academia Española, mm. las dos primeras acepciones de la palabra política proporcionan valiosa información para este estudio. La primera la define como arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Mientras que la segunda expone que es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos que bien se podría traducir como la aspiración a regir los destinos de los congéneres. Así, la geopolítica actual podría definirse como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de la esfera internacional, entendido este ejercicio como la aspiración de influencia a escala global, evitando al mismo tiempo ser influidos. Incluso se podría concretar como la actividad que realizan aquellos que persiguen regir los designios mundiales, o al menos de una amplia zona del mundo, al tiempo que tratan de impedir que otros actores internacionales dirijan los suyos, aspirando a que nadie tenga capacidad para entrometerse en sus decisiones. A pesar de esta novedad en la terminología, la geopolítica sigue estando estrechamente ligada a las circunstancias geográficas, las que menos cambian. Bien sean desde meros accidentes, como cadenas montañosas o estrechos, a la población allí asentada, pasando por los diferentes recursos naturales, energéticos, minerales, hídricos, agrícolas, pesqueros, etc. Tampoco hay que olvidar que la geopolítica también va a actuar sobre otros factores menos tangibles, aunque no por ello menos importantes, como la economía y las finanzas. Precisamente por abarcar tan amplio espectro, esta neonata geopolítica es, al mismo tiempo, la generadora de las demás políticas nacionales a las cuales aglutina. Poco o más bien nada de lo que sucede en un país puede desligarse completamente de la situación internacional, de las tendencias mundiales dominantes y de los riesgos comunes. En este panorama de escala planetaria, donde la complejidad y la confusión no dejan de aumentar, se hace cada vez más imprescindible para los decisores geopolíticos disponer de inteligencia precisa que posibilite vislumbrar acontecimientos futuros. Dentro del proceso de establecimiento de las directrices geopolíticas, el que, en primer lugar, se deben determinar las necesidades y los intereses del Estado, los para qué. De ahí surgirán las estrategias pertinentes, convertidas en geoestrategias, es decir, en los procedimientos las acciones y los medios requeridos para satisfacer los fines geopolíticos, el cómo y el con qué. Dicho de otro modo, la geoestrategia es la concepción y puesta en práctica de líneas de acción para alcanzar los objetivos marcados por la geopolítica. ¿Se escucha? Sí, todo sigue bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo es el mundo? Yo voy a leer este segundo capítulo y de ahí vamos a parar y vamos a conversar un rato. Presten atención aquí. Aquí sí es verdad que va, que les voy a pedir que tengan la libreta y el lápiz, porque aquí se va a poner bueno. ¿Cómo es el mundo? La realidad que gobierna las relaciones internacionales es más triste y limitada que aquella que dirige los asuntos nacionales. Solo sigue diciendo nuestro amigo Robert Kaplan en La venganza a la geografía. Que repito, busquen el libro, está en la Google Play, es muy barato, cuesta como 5 dólares, 3 dólares, algo así. El mundo es como el patio de un colegio. Escuchen bien esto. En todos los colegios del mundo hay niños que controlan a su pequeño círculo de compañeros. Son los dominadores de una clase o de un curso completo. Conocidos, respetados y temidos en todo el colegio. Este orden de poder escolar se percibe especialmente en los patios de los centros de enseñanza durante los tiempos de asueto, cuando los alumnos se muestran tal como son, una vez relajados de la tensión de las aulas. Allí se puede observar con nitidez a quienes tienen esa capacidad para influir sobre los demás, poder que puede provenir de una o varias circunstancias diversas, fortaleza física, Facultad innata de liderazgo, habilidad para la práctica de deportes, pertenencia a una familia poderosa, elocuencia aguda y viperina, caer en gracia a los maestros o mera maldad unida a astucia. Estos niños con especial ascendiente, sobre todos los demás, pueden actuar de modo benefactor con el grupo arrastrándolo a realizar actos nobles, pero con frecuencia suelen ser los incitadores de gamberradas, los responsables de organizar actividades ignoradas por los profesores y que vulneran las normas escolares, o lo que es aún más perverso, de agredir psicológica e incluso físicamente a compañeros más vulnerables o bien menos dotados o agraciados. Los niños que así se comportan acostumbran a rodearse de aquellos otros que buscan en su acercamiento protección y reconocimiento, una fortaleza de la cual carecen o no poseen en tan alto grado como los líderes a los que se subordinan. Son estos los que ríen las gracias de los poderosos, los que los alean cuando actúan, pérfidamente contra los endebles objetos de burlas y chances, los que aplauden sus muestras de potencia y habilidad física. En definitiva, pertenecen al club de los que prefieren perder parte de su personalidad a cambio de integrarse en una corte de aduladores que les otorga cierto estatus y consideración. Por supuesto, para que el líder y su séquito puedan actuar como tales, deben convivir con otros alumnos a los cuales consideran inferiores. De modo que nunca les van a faltar justificación. A uno simplemente los ignorarán por no pertenecer a su nivel social o simplemente por no jugar tan bien como ellos a los deportes más populares del centro educativo. Otros, lamentablemente, se convertirán en la diana a la que lanzarán los dardos de malicia que les permiten sentirse superiores. Si estos desgraciados son también estudiantes sobresalientes, la ira del grupo poderoso se cebará en ellos para evitar que puedan hacerles la competencia y cuestionar su superioridad. A algunas de estas víctimas, si carecen de la suficiente fortaleza mental o apoyo familiar, pueden llegar a causarles un daño terrible, irreparable e indeleble. Entre ellas puede haber personas que aspiren a integrarse en el grupo de los comparsas con la finalidad de dejar de ser el blanco cotidiano. Tristemente, estos reconvertidos pueden transformarse en los más crueles con los ajenos. Pero también se encontrará a otros que se resisten a ser influidos por el líder o por la presión de todo el grupo, con resultado más o menos solvente. Habrá quien, también dotado de cierto poder, simplemente no desee formar camarilla ni ejercer la menor influencia, contentándose con llevar su propia vida, ser respetado y mantenerse al margen de actuaciones impropias contra sus compañeros. En ciertas situaciones quizá le interese la alianza temporal con el poderoso de turno, pero en general podrá gozar de independencia. Por último, existirán los que decidan aislarse del conjunto de los alumnos y no participar en ninguna actividad, ni positiva ni negativa, manteniendo una actitud sólida o reaccionando con desmesura a la primera ocasión en que alguien pretenda vilipendiar. Lo mismo podría decirse de cualquier colectividad cuyos integrantes deben pasar muchas horas juntos, como puede ser un cuartel, una prisión o un lugar de trabajo. Y de modo similar sucede en la esfera internacional, donde existen potencias con distinto grado de capacidad de influencia en las decisiones mundiales. La hipocresía, principio rector de la geopolítica anótenlo, que todos los putos días se los debía diciendo. No es la moral, es la hipocresía. La hipocresía es el principio rector de la geopolítica, anótenlo. El conquistador siempre es un amante de la paz, desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición. Eso lo dijo Carl von Clausewitz. Los mayores estrategas militares del mundo. El conquistador siempre es un amante de la paz. Desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición. No hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional. Escuchen almas bellas, como dice Guillermo Lafavé. Escuchen almas bellas y anoten no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional. Pues todo lo que en ella se gesta y realiza está basado exclusivamente en los intereses de cada país. Pues todo lo que en ella se gesta y realiza está basado exclusivamente en los intereses de cada país, los cuales son siempre efímeros y cambiantes y muy poco o nada tienen que ver con los de los demás estados. La política nacional también es despiadada y cainita, sin ningún miramiento hacia el adversario político, pues cualquier medida que contra él se adopte se considera legítima mientras sirva para debilitarlo y expulsarlo del poder, con la única intención de ocupar su lugar. Aún así, es de suponer que todos los grupos políticos, incluso los más dispares, Persigan el mismo fin e interés, el bien de sus ciudadanos y de su nación, aunque cada uno lo interprete con una aproximación diferente, según sus afinidades ideológicas. Me hice entender aquí, pollo. Ah, oh, me vas a decir que me caí hace rato. ¿Cómo? No, no, no. Eh, ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. No, no, no, que si, me, que si se entiende hasta acá. Bueno, yo sí, este, alguna otra persona que... Muy bien. Si quiere, le pone el, el dedito. Muy bien. Si necesita un repaso. Muy bien. Pero en el ámbito internacional en que se mueve la geopolítica, no hay ningún fin común, al menos no permanente, que sirva para refrenar los más bajos instintos. Ni siquiera un recoldo que siempre se mantenga vivo y pueda servir de cohesionador. Los intereses comunes son tan perece, perecederos que enseguida se pudren y pasan a ser sustituidos por otros, por lo que alianzas, amistades y enemistades fluyen con paradójica y sorprendente rapidez. Se vive en un permanente estado de rivalidad en el que todas las partes se lanzan codazos para hacerse un hueco y conseguir que primen sus propios intereses. Ni siquiera los peligros o amenazas que se podrían considerar comunes, como pueden ser las derivadas del cambio climático, ejercen una influencia real. Porque en este singular ambiente, cada país mira exclusivamente por su propio interés. Se puede decir más, cuanto más poderoso es un país, menos se preocupa realmente por las necesidades de, los demás, de las demás naciones. Aunque pueda parecer una frivolidad para que todos los países adoptaran decisiones comunes que beneficiaran al conjunto de la humanidad, se tendría que dar una amenaza extraterrestre en forma de invasión o algo parecido. Mientras tanto, ha sucedido y sucederá que cada país tan solo mire su propio ombligo y actúe para su propio bien, aun cuando sea plenamente consciente del daño directo e indirecto que pueda causar al resto. Una pregunta yo, Alvin. disculpa que te vean. Ya, ya te, Interrumpa. Ya, te, ya te respondo. Espérate aquí que termine este párrafo. El historiador militar Michael Howard resume el altísimo grado de hipocresía en que se basan las relaciones internacionales, siempre regidas, orientadas y legisladas por los poderosos con esta frase. Con frecuencia, los estados que se muestran mayor interés por la conservación de la paz son los que acumulan más armamento. Dime Pocho Mencionaste varias veces esa parte de, de alien ¿Qué significa eso exactamente? ¿Por qué se utiliza esa palabra? Se utiliza esa palabra porque es el único ejemplo posible que existe es decir, para que haya un interés común en geopolítica ¿verdad? Que si sí existe en la política nacional, entre todos los partidos políticos, aun cuando se estén matando, si sí existe un interés común, verdad, que es preservar el Estado y la sociedad en la que viven, ¿verdad? por su propio interés o lo que sea, pero ese, eso es algo que los une. En la geopolítica no hay absolutamente nada que los una. Es lo único que realmente serviría para, de alguna forma, unir a todas las naciones en un único objetivo común es que vengan unos extraterrestres y nos vengan echando plomo y tengamos que unirnos todos a Juro para echarle plomo a los extraterrestres. Esa, esa es la cuestión. O sea, un ejemplo tan, tan simple y tan complejo como ese. Es así. Pues está bien, gracias por la aclaración. Muy bien. Ahora aquí viene la parte bonita del capítulo. El juego de influencias. Los fuertes hacen lo que desean y los débiles sufren sus abusos. Eso lo dijo Tucídides, un historiador de los más interesantes que hubo, por ¿cierto? La trampa de Tucídides, búsquenla. En la esfera internacional coexisten potencias con distinto grado de capacidad de influencia en las decisiones mundiales. Se puede considerar que existen dos tipos básicos de países. Los dominadores y los dominados. Los primeros ejercen su control a escala regional o global. Los sometidos pueden estarlo de modo más o menos directo, de diversas formas, militar, económica, cultural, tecnológica, etc. Y aceptar de mejor o peor grado su condición, incluso con resignada pasividad. Si es necesario, pueden llegar a subordinarse a los más poderosos con tal de ser re respetados e incluso temidos. ¿Se acuerdan? Igual que los niños. Los países que, por el motivo que sea, no se sienten poderosos, disponer o no del arma atómica es un claro punto de inflexión, procuran cobijarse bajo el paraguas de una potencia superior que al menos teóricamente les garantice tanto su seguridad como su inmunidad. Es lo que ofrecen las potencias nucleares en cuanto a medios puramente estratégicos, al igual que hacen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, frente a las hipotéticas sanciones internacionales. Así es como ha obrado China con Sudán y su presidente Omar al-Bashir quien se mantiene en su puesto a pesar de que la Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2009 una orden internacional de arresto por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra como consecuencia de la violencia ocurrida en Darfur. El presidente Al-Bashir sabe que mientras se mantenga a la sombra de China es intocable. Pekín ofrece también este servicio a otros países durante los procesos negociadores en los que emplea la política del win-win, o sea, ganar-ganar. Una negociación aparentemente transparente en la que las dos partes ganan. Por ejemplo, en su relación con Sudán, Pekín obtiene acceso al crudo y las tierras cultivables del país. China tiene la ventaja de no haber sido potencia colonizadora, por lo que no genera los mismos recelos que otras potencias rivales, especialmente en África. Siria es un ejemplo de cómo un Estado débil, atacado por otro más belicoso, se ve obligado a apoyarse en un tercero, el fortachón. Su presidente, Bashar al-Assad, tuvo que aceptar la ayuda de Rusia, que por supuesto perseguía sus propios intereses, para evitar perder el poder en un momento en que las fuerzas se tambaleaban ante, un el, ante el impulso de los rebeldes apoyados por Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales y mundiales. Por otro lado, cuando un país considera que no tiene suficiente peso o, acce, o ascendente regional o mundial, se alía con otros países para ganar peso geopolítico. Algunos se escudan en una premisa expuesta por Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia, entre 1862 y 1873, y canciller de Alemania entre 1871 y 1890. Los pueblos que se aíslan por completo, creyéndose que se bastan por sí solos para la defensa de su patria e intereses, llegarán a desaparecer, abrumados bajo el peso de las demás naciones. Cuando esto sucede, la subordinación puede alcanzar un grado tal que algunos países, incluso aquellos considerados potencias medias, se dejan arrastrar por las superpotencias del momento y entran en aventuras bélicas ajenas por completo a sus intereses. Ocurre así con los gobiernos que mandan a sus tropas a lugares remotos donde no tienen ningún verdadero interés propio. ¿Te me fuiste? ¿Estás ahí? Un segundito, muchachos. Un segundito. Aquí chequeando todavía, segundo, disculpen. Háblame. ¿En qué parte me quedé? Eh, creo que pasó como 45 segundos a un minuto. Ok. ¿Me quedé en qué parte? ¿No, no recuerdo lo último que recuerda. Bueno, si quieres, el, sí, más o menos, dale como un minuto hacia atrás. No me acuerdo la última palabra tampoco. ¿Tú, tú te acuerdas, sí. El último párrafo. Léete el último párrafo. Ok. A ver.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 los gobiernos globales que no pueden ser abordados en solitario, la protección de los derechos humanos como si solo en ese lugar se estuvieran vulnerando, o la promoción de los valores democráticos. En no pocas ocasiones, lo único que estos países mariachis consiguen es granjearse nuevos enemigos de los que no tenían ninguna necesidad. Y esto puede acarrearles desde atentados en su propio territorio, algo habitual, si en la alejada área de operaciones han tenido que enfrentarse o simplemente han perjudicado de algún modo a un grupo que incluya el terrorismo entre sus tácticas. A una convulsión social por la falta de apoyo entre la ciudadanía a la imprecisa expedición militar que acabe con el derrocamiento del gobierno responsable del envío de las fuerzas. Algunos estados, muy pocos, no encajan en ninguno de los grupos anteriores. Unos, porque no disponen de la capacidad suficiente para ser dominadores, pero tampoco desean ser dominados de ningún modo. Son los que se quedan aislados del sistema internacional y se convierten en rebeldes. En la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el 9 de febrero de 2015, este adjetivo se reemplazó por el de irresponsables, una no categoría en la que hoy se incluye a países como Corea del Norte. Pero, al igual que sucede con los niños que intentan vivir al margen de los grupos que dominan sus escuelas, los estados que se niegan a entrar en los juegos de poder e intentan aplicar sus propios sistemas políticos y sociales corren un indudable riesgo, pues deben defender su supervivencia en solitario. Ciertos países como Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Irán forman otro reducido grupo, el de aquellos que, siendo ya líderes regionales, aspiran a seguir creciendo e influyendo, pero renuncian a un poder más global por no ofender a, la, a las superpotencias en las que mantienen una relación ambigua. Eso sí, tampoco aceptan ser relegados al grupo de los vasallos geopolíticos. Una distinción parecida es la que ofreció el politólogo Zvigniew Reszynski, para quien existían jugadores estratégicos y pivotes geopolíticos. Entre los primeros están los estados con capacidad y voluntad nacional para ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras y alterar la situación actual de las cuestiones geopolíticas. Estos jugadores estratégicos, no siempre países importantes y poderosos, aunque no todos los que reúnen estas características tienen por qué ser, pues dependerá igualmente de la voluntad de sus gobernantes de entrar en el juego del poder. Por otro lado, los pivotes geopolíticos son aquellos estados como Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Turquía e Irán, que deben su relevancia a una situación geográfica que les permite condicionar el acceso de otros a ciertos recursos y lugares. Pregunto, ¿Venezuela es un estado, este, un jugador estratégico o un pivote geopolítico? ¿Aló? Sí, estoy pensando. Eh, ¿Dijiste bigote geopolítico? Pivote, pivote geopolítico. Jugador Yo creo que solamente es una pieza. Simplemente es una pieza. Todos son piezas. La cuestión es una ah, pieza estratégica o es un <coughs> Puedes repetir la, la palabra esa que no la entiendo, aparte de lo geopolítico? ¿Cuál es la otra? El primero es ser un, un jugador ge, este, estratégico y el segundo es ser un pivote. Un pivote. pivote. La segunda. Ya yo, les voy a, ya yo les voy a explicar qué es un pivote. Ok, explícame eso primero. ¿sí? Un pivote es una pequeña pieza, una pieza muy pequeña, que al ser movida en una dirección u otra, activa el mecanismo para que una pieza más grande pueda girar en dirección hacia donde esa pequeña pieza está. Por ejemplo, el pivote de un barco. El pivote de un barco es como un timón chiquitico, ¿verdad? Que gira al gran timón. Entonces, pregunto, ¿Venezuela es un jugador estratégico o es un pivote? Los dos. Bingo. Para mí, no las dos. Bingo. A mí me parece que nada más es el la segunda opción, el pivote. 20 puntos para José. La situación geográfica de Venezuela le permite ser un estado estratégico, un jugador estratégico. Pero la otra condición, ¿verdad? Que, eh, que es este en torno a, a los recursos, le permite ser el pivote. Y solamente, o sea, el problema de países como Venezuela o Ucrania es la situación geográfica donde se encuentra. Ucrania está en el Herland del mundo y Venezuela está en el Herland de Sudamérica. Son prácticamente los espacios vitales, los pivotes que mueven. Todo lo que ocurre en el Herland va a influir en la isla mundial. Y lo que influye en la isla mundial influye en el mundo, en el globo y En el caso de Venezuela, lo que influye ahí en Venezuela gira en función de lo que va a ocurrir en este continente. Para bien o para mal. Así que... Oh, pues, o, o sea, que no tenemos opción. Eso siempre fue así. Para siempre que... fue así. Siempre fue así. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Ya, déjame ver, revisar algo aquí. Continuamos. Para mí es un pivote Venezuela, dice MD Duarte F. Bueno, son los dos. Sigamos. Rivalidad, ambición y violencia. Ojo, vamos a terminar hoy este, este capítulo 2. El 3 lo dejamos para más adelante porque ya ustedes ven cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Vamos a ver que me moví la página. Moví la página, moví la página. Muy bien. Rivalidad, ambición y violencia. Los hombres luchan porque son hombres. Mauricio de Sajonia. El conflicto consustancial con la naturaleza humana y la, y a la, y la realidad social. Es producto inevitable de una diversidad de intereses, percepciones y culturas. El conflicto armado, por su parte, es inmanente a cualquier sistema internacional. Relata el historiador ateniense Tucídides al hablar de la guerra del Peloponeso entre el 431 y el 404 a.C., que la verdadera causa de la guerra fue que los atenienses al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios, obligaron a estos a luchar. Esto mismo puede aplicarse a cualquier otro momento de la historia, pasado o futuro, pues el que tiene el poder impedirá por cualquier medio que surja otro, en cualquier ámbito que pueda amenazar su hegemonía. De aquí se deduce que la pugna entre grupos humanos Será eterna, por muchos intentos que se hagan por evitarla. Cambiará de forma, será más o menos cruenta y brutal. Se emplearán procedimientos directos o sutiles, pero nada podrá acabar con ella. Es una visión sin duda pesimista, pero la realidad observable hace pensar que se ajusta totalmente al contexto actual y al previsible futuro. En 1929, la Sociedad de Naciones encargó a Moritz Bond y André Siegfried la elaboración de un informe titulado Tendencias económicas que afectan a la paz mundial. Estos dos estudiosos concluyeron que una gran parte de la historia solo puede ser explicada por el deseo de los estados saturados de mantener su posición privilegiada en cuanto al poder y la riqueza, mientras los estados no saturados aspiran a ganar riquezas para ser más poderosos o a conseguir poder con el fin de ser más ricos. Se podría decir que el que no tiene, quiere tener. El que tiene, persigue tener más. Y el que tiene mucho, solo desea que no se lo quiten. Algo que sucede tanto a individuos como a estados pues no es más que la práctica imperecedera del egoísmo y la ambición. La historia demuestra que incluso los que desde una posición desfavorecida aseguran que nunca modificarán su vocación de igualdad entre semejantes, terminan por cambiar su perspectiva una vez alcanzado un nivel de privilegio, bien sea por fortuna o tras arduos esfuerzos, y adolecen de los mismos vicios, y antes tanto criticaban. Según los generales Peng Wang Qian y Yao Yuxi, miembros de la Academia de Ciencia Militar China, el Tratado Bélico Hu Xi, entre los siglos V y VI a.C., indicaba que durante el periodo de los estados combatientes, entre el 475 y el 221 a.C., las motivaciones para ir a la guerra eran cinco. La lucha por la fama, la lucha por el beneficio, acumulación de animosidad, desorden interno y hambre. Por su parte, el conde Alexander de Merenches, director general del Servicio de Inteligencia Francés entre 1970 y 1981, afirmaba con, rotu, con rotu, rotundidad que el conflicto internacional actual consiste en la lucha por el dominio de las materias primas y en el control psicológico de las poblaciones por los medios de comunicación, las iglesias, la educación y la desinformación. Esto lo decía en 1986, antes de que surgiera la explosión de Internet y las redes sociales, que han elevado exponencialmente esa manipulación psicológica de las masas. La pugna siempre ha sido por el poder, el estatus, el dominio, el control de las personas y los recursos, empleando los medios disponibles en cada momento, convirtiéndose la ambición de ganancia en puro deseo de dominio. Y si la violencia es el medio más efectivo para salir victorioso del conflicto, no se duda en emplearla. ¿Quedó claro? Clarísimo. Tan bellos, ¿verdad? Precioso. Esa es que a mí la geopolítica me encanta. ¿Yunque o martillo? ¿Yunque o martillo? En esta dura tierra hay que ser martillo o yunque. Berhard von Bloch. Bismarck argumentaba que la gratitud y la confianza no pondrán a un solo hombre de nuestro lado. Solo el miedo lo hará, si lo sabemos emplear con habilidad y cautela. Dejaba claro que la fuerza y la violencia, tanto su ejercicio como la simple amenaza de su empleo, ejercen un efecto determinante en las relaciones humanas. Casi cuatro siglos antes, Nicolás Maquiavelo iba más allá al afirmar que es mejor ser temido que querido. Sin embargo, ser solo temido, como recomendaba el pensador italiano, puede funcionar a corto plazo, pero al mismo tiempo genera un odio que suele estallar con consecuencias imprevisibles. Por otro lado, intentar ser únicamente amado puede ser entendido como una manifiesta debilidad por algunos, que aprovecharán para abusar del superior e incluso intentar despojarle de su poder. Aunque se diga que unos grupos humanos actúan y reaccionan por amor, otros por temor y los demás por convencimiento, en realidad suelen hacerlo por una combinación de esos tres elementos y no siempre ofreciendo la misma respuesta. De este modo, en el campo de las relaciones internacionales, lo más importante es saber de qué manera se puede conseguir que el resto de los actores se someta a los intereses propios en cada momento, debiendo ser plenamente conscientes de que un procedimiento exitoso en un supuesto no tiene por qué ser necesariamente válido para otros. La lección en este caso es que el temor a la aplicación de la fuerza, aunque lo sea exclusivamente en último extremo, no deja de ser un ingrediente básico en toda relación externa. Al fin y al cabo, es obvio que solo se puede dialogar con quien está dispuesto a escuchar, entender y racionalizar. Hay que ser conscientes de que la educación y la cortesía nada pueden contra la violencia y el salvajismo, Debiendo decirse, por lamentable que parezca, que hay quien solo reacciona ante la aplicación de las fuerzas. Guerra, la violencia organizada. Aunque el hombre logre esquivar cualquier peligro, nunca podrá esquivar por completo el constituido por aquellos que desean que no existan seres de su clase. Demóstenes. La guerra, como acto de violencia para imponer la voluntad social, nunca dejará de existir, pues siempre habrá grupos humanos dispuestos a imponer a los demás sus ideas y su modo de vida, abocando hasta a los más pacíficos a luchar salvo que prefieran rendirse. Kant, muy pesimista, entendía que la guerra misma no necesita de motivos especiales, pues parece estar injertada en la naturaleza humana, asegurando que el estado natural del hombre no es la paz, sino la guerra. Nada nuevo, pues mucho antes el filósofo griego Platón aseguraba que es una ley de la naturaleza que la guerra sea continua y eterna entre las ciudades. Para Erasmo de Rotterdam, la guerra es tan cruel que más conviene a las fieras que a los hombres, lo que refleja a la perfección de la absoluta deshumanización que significa, la espiral de violencia que desata, los instintos más bajos que saca a flote. La guerra hace aflorar y magnifica los aspectos más negativos del ser humano. Una vez desencadenada, sobran las razones, los, las motivaciones o su legitimidad. A partir de ese momento, solo existe una obsesión, ganarla. Los medios para lograrlo importan poco, incluso los más impensables. Vladimir Putin, durante el discurso que pronunció el 9 de mayo de 2007, con ocasión del 62 segundo aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, dijo, tenemos la responsabilidad de recordar que las causas de cualquier guerra estriban sobre todo en los errores y los fallos de los cálculos realizados en tiempos de paz. Y que esas causas tienen sus raíces en una ideología de confrontación y extremismo. Es extremadamente importante recordar esto hoy, porque esas amenazas no se están reduciendo, tan solo se están transformando y modificando su apariencia. Estas nuevas amenazas, como bajo el Tercer Reich, muestran el mismo desprecio por la vida humana y la misma aspiración a imponerse en exclusiva en todo el mundo. Es posible que se refiera tanto a la amenaza del yihadismo como a Estados Unidos, pero es indudable que en cualquier caso sus palabras reflejan la imperecedera ambición humana de imponerse sobre los demás. Para el general y geopolitólogo francés Pierre Cayois, los fuertes no siempre son quienes inician las guerras, porque como aduja el pensador e historiador militar británico J.F.C. Fuller, no hay nada de ilógico en el deseo de los desarrapados de apoderarse de las riquezas de los poderosos. El llamado mundo occidental acoge a unos 900 millones de personas. Pero actualmente en el planeta hay otros 6.600 millones de seres humanos con visiones y culturas diferentes que en cierto modo se consideran los perdedores del desarrollo y la globalización. Es evidente, por tanto, que la mayoría de los pobladores de la Tierra pueden estar deseosos de que cambien las formas y sean ellos los privilegiados. ¿Es posible un control eficaz de la violencia? Nunca un general cree tanto en la paz que no se prepare a una guerra. Séneca. En este contexto mundial de violencia endémica, el político estadounidense Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional entre 1969-1975 y secretario de Estado 1973-1977, ha señalado que las superpotencias se comportan a veces como dos ciegos fuertemente armados, buscando su camino dentro de una habitación, convencido cada uno de hallarse en peligro mortal frente al otro, al que se supone con una visión perfecta. Con el tiempo, ambos pueden acabar por hacerse mutuamente un daño enorme, por no decir nada sobre la habitación que ocupan, es decir, el planeta Tierra. Esto ha sucedido y puede volver a suceder, convulsionando completamente a la humanidad, a vida de cuenta del inmenso potencial destructor del que disponen en la actualidad las superpotencias, y no solo desde el punto de vista nuclear. Por este motivo, la solución sería el diálogo permanente entre los grandes, pero no deja de ser una utopía ante, la, ante los eternos deseos de poder absoluto. problema principal lo subraya acertadamente el periodista y analista político Robert Kaplan, cuando afirma que el mundo continúa en un estado natural, en el que no existe leviatán joveciano que castiga a los injustos. Lo que está diciendo es que, aunque aparentemente exista una jurisdicción internacional encaminada a tal fin, los poderosos siempre encuentran fórmulas para sortearla, aunque eso sí, aplicándola con firmeza al resto de los actores. Como se verá detalladamente más adelante, una de las máximas en geopolítica es que las potencias medianas y pequeñas basan, o les gustaría que así fueran, las relaciones entre estados en la legalidad internacional, en una jurisprudencia que realmente sea justa y equitativa con todos los países, independientemente de su tamaño y fortaleza. Sin embargo, los poderosos las basan precisamente en su poder, su peso geopolítico y su capacidad de influencia. La otra gran cuestión que siempre surge es la de la legitimidad del uso de la fuerza, escenificada como una pugna entre el bien y el mal. El problema es que todas las partes enfrentadas siempre piensan que el bien, la justicia y la razón están de su parte, siendo el otro el errado, el que actúa de modo ilegítimo y perverso, pudiendo decirse que el combate se da entre formas análogas de entender el bien. Por otro lado, cuando se habla de alianzas político militares entre países como forma hipotética de alcanzar un mayor grado de seguridad colectiva, conviene precisar los términos. En el caso de que un grupo de Estados decida unirse para conseguir mayor seguridad frente a otras naciones, lo más probable es que estas últimas también acuerden aliarse entre ellas para defenderse de los primeros, abriendo así la posibilidad de una nueva guerra entre entes mayores que puede ser aún más demoledora. En definitiva, las nuevas alianzas reforzadas no suponen necesariamente mayor estabilidad que las viejas, ni hacen el mundo menos violento. ¿Cómo sobrevivir la jungla geopolítica? Realmente el hombre es el rey de las bestias porque su brutalidad excede la de ellas, Leonardo da Vinci. En este mundo donde la violencia sigue imperando ampliamente como si la humanidad hubiera sido incapaz de salir de la barbarie primitiva, Michael Howard recomienda, para conservar la paz hay que tener presente a aquellos para quienes el orden existente no constituye la paz y si están dispuestos a utilizar la fuerza para cambiar el orden que a nosotros nos parece aceptable. Avisa así de que se deben conocer las intenciones y capacidades del enemigo, actual y previsible, y no pensar que basta con que una parte considere erróneo entrar en guerra para que a los demás también se los parezca. En las siempre complejas relaciones internacionales no hay ni buenos ni malos. Cada uno persigue exclusivamente su propio interés del momento que cada vez es más volátil y tornadizo. A los menos poderosos, cuya influencia mundial es mínima o, o inexistente, solo les queda analizar lo que les puede beneficiar o perjudicar de lo que hagan las grandes potencias, e intentar obtener el mayor beneficio posible o el menor perjuicio para su nación. Pueden mantenerse al margen de las luchas de los gigantes si este aislamiento no los perjudica, o aliarse con quien convenga, según las circunstancias. Cualquier otra postura idealista no revestirá más que las lesiones para los intereses nacionales. Por tanto, podemos decir que en geopolítica nada es bueno ni malo por sí mismo, sino transitoriamente beneficioso o perjudicial. Y ante un escenario donde reina la hipocresía y el cinismo, únicamente cabe aconsejar, confía solo en tus propias fuerzas, que es el lema del Estado de Israel, mis queridos amigos. Hasta aquí llegamos hoy. ¿Quieren hablamos acá? Porque el asunto pique y se extiende. Vuelvo y repito, es el libro de mi queridísimo amigo, el coronel Pedro Año Bajo, que se llama Así se domina el mundo. ¿Eh? Mis queridas almas bellas, como dice Guillermo Lafra. ¿Entendieron? No hay ni buenos ni malos, ¿verdad? Si no interesa. No hay amigos en esta verga a hipocresía como principio fundamental, y procurar tu propia defensa. Mientras más poder acumules, para defenderte, mucho mejor. Comentarios, mi estimada amiga Yossi, sí, mi estimada pollo No, aquí tú sabes, reflexionando, que <ríe> qué ideas me surgen de todo eso que acabas de leer. Hay más de uno aquí que les desvirgué el mundo. Se me cayó mi querida amiga Yossi. Bueno, sean breves mis queridos amigos. Voy con Marco y voy con Manuel. Breves y no repetitivos, porque acuérdense que se está grabando. Necesitamos estabilidad en la sala. Adelante, Marco. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, Marco. Te escuchamos perfectamente, adelante. Bastante esclarecedor toda la lectura que no, nos diste hoy. Hacía falta para empezar. Hacía falta este tipo de, de... Bueno, no quisiera decir simplemente una lectura. De toda, primero, toda esta base teórica y toda esta manera que nos permite dar una mejor visión acerca de cómo se comporta el mundo, cómo se comportan las naciones. Particularmente, nada me sorprende. No, no, uno cuando se pone a ver el comportamiento de las estructuras sociales que van desde lo más pequeño, como hiciste la descripción de, de, de la escuela, eh, puede, digamos, hacer una especie de, de eh, proyección hacia algo más macro, algo más grande. Y es así tal cual. Las naciones no, se, no fundamentan las relaciones en, ni en sentido de amistad, ni porque es por negocio, no, son simplemente intereses y los intereses son puntuales y obedecen nada más a, al momento. Son muy pocas las naciones realmente que pueden ver más allá o mucho más allá de satisfacer una necesidad inmediata. Y, y por eso son capaces de cometer actos que en este momento pueden parecer razonables para sus propios intereses y, y, la, y, y todas aquellas cosas que ellos tengan en juego pero a la larga le provocan otras, conse una, otras consecuencias, una cadena de consecuencias que fueron incapaces de, de prever la política internacional de los Estados Unidos está llena de puros errores desde hace mucho tiempo curiosamente quienes más los cometen son los demócratas son los que más han cometido ese tipo de errores. Parece que simplemente buscan la inmediatez y, y, y no son capaces ni siquiera de vivir con, con los resultados de aquellas decisiones que ellos mismos toman. Hoy estamos en, en los albores de, de un conflicto mundial que se está haciendo cada vez más complejo. Parece mentira porque no solamente se refiere a una guerra que está ocurriendo en este momento en, en Ucrania y que pareciera que se fuera a extender a los Balcanes, por lo menos es la impresión que me está dando. Al mismo tiempo se, está dando, se están dando estos conflictos por estos lados que eran atípicos en Latinoamérica. Todo un conjunto de países que han caído como piezas de dominó ante, ante la expansión de... de de, del socialismo, que sabemos que el socialismo es globalista, globalista ¿no? es la palabra correcta, y que obedecen en cierta medida a intereses que están más allá de, del área geográfica de esos mismos países. Es una situación bastante compleja, muy, muy, muy compleja. Pero todo, todo este panorama que empezamos a... Supongo que esta es la primera... La primera sesión que se está dando al respecto, ¿no? De, de este tema. Me había ¿Cómo? caído, casi se nos cae el, el espacio. Ah, caray. A ver, madre. Eh. Se acabó el tiempo. Estamos hablando de lectura analítica. Nosotros antes lo hacíamos, el año antepasado lo hacíamos con Carlos Rangel. El año pasado lo hicimos poco porque nos ocupamos del asunto de la guerra y de otras cuestiones. Y este año retomamos varias de las agendas. ¿Qué pasa? Voy a hacer un breve comentario de, de, tu primera, de la primera parte de tu intervención. nosotros pudiésemos asumir, desde el punto de vista de la estabilidad global, y de la seguridad internacional, que es la política exterior de los Estados Unidos, ha cometido errores. Pero desde el punto de vista del de interés propio de las élites que en estos momentos ejercen el poder en los Estados Unidos, han sido sumamente políticas o geopolíticas exitosas. Un pequeño ejemplo. Han logrado a través de un conflicto que perfectamente se pudo haber evitado, han logrado que Europa sea mucho más dependiente en recursos tanto militares como energéticos como financieros de los Estados Unidos de América. Ha sido una geopolítica brillante. Han sacado del juego o han debilitado la posición europea del África. Mientras se fortalece la de ellos, teniendo ahora como único enemigo a China y Rusia. Y así pudiésemos hacer otro, otra serie de cuestiones. Entonces no veamos el asunto como que los tipos se están equivocando. No. Hay que ver cuál es el interés de los tipos. Cuando tú revisas el interés real de los caras, te das cuenta que los tipos están siendo sumamente brillantes y exitosos. A ver, Manuel. Sí, ¿qué más, Joel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Se te escucha medio feo, pero ahí va. Ok, fíjate, yo tengo dos preguntas. La primera va a parecer extraña, pero solamente busca ilustrar la segunda, que es la importante. Fíjate, va a parecer tonto, pero, ¿tú sabes para qué sirven las piernas? ¿Cuál es la función última de las piernas? Supongo que es sostener el cuerpo, ¿no? No, fíjate, la, la gente cree que las, las piernas son solamente para caminar, pero la función última de las piernas es alimentarse no somos árboles o sea, si no caminas no consigues alimento si, no si no te mueves con ese punto lo que quiero es ilustrar la segunda pregunta para que me entiendas mejor a profundidad ¿qué piensas tú? que es el fin último, el máximo? como, como el ejemplo que te acabo de dar con las piernas ¿cuál es el fin máximo que busca el gobierno bolivariano? esa es mi pregunta ¿O soy yo? ¿Sí te escuchan? Yo sí me escucho. Sí, ¿Y sí. Manuel se escucha? Ah, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchaste la pregunta? O yo. No, no, nosotros te escuchamos a ti. Sí. Escuchaste lo que dijo Manuel. Él tiene una pregunta. Él preguntó lo de las piernas primero y después se cayó. Ajá, fíjate, lo que yo pregunté primero con lo de las piernas es porque a veces uno, uno ve por encima y no ve el fin último de las cosas, el más importante. Entonces, en base a eso, te pregunto, ¿cuál tú crees que es el fin, el último fin, o a sea, saber, lo que busca realmente el gobierno bolivariano? O sea, no lo que uno ve por encima, sino lo que tú crees, como el ejemplo de las piernas, es la función principal que ellos están buscando. Eh, creo que la lectura que acabamos de hacer lo dijo claramente. Poder. Poder, más nada, poder. Tienen poder, se sostienen en el poder. El que tiene poder quiere más. Y no quieren que la arrebaten. O sea, el ejemplo está fácil en el libro. Claro, porque yo me imagino que evidentemente lo que quieren siempre va a ser mantenerse. Pero, ¿hay algo desde, desde tu experiencia que tú, que tú pienses que, mira, ellos están buscando, aparte de mantenerse siempre, es tal objetivo? No, no lo sé, pregunto. No, o sea, lo que pasa es que allí entraríamos eh, a la forma. Es decir, todos estamos claros del fondo. El fondo es preservar un estatus quo, ¿no? Porque en ese estatus quo... Ellos conservan el poder e incluso les permite, se, les, se permiten acumular más poder. Ese es el fondo, no cambia allí. Ahora la pregunta tuya sería: en, los, en las formas, o sea, de qué manera, de qué distintas maneras, cuáles eh, estrategias, cuáles objetivos este, se van planteando, porque además son dinámicos, para poder lograr ese fin último que es sostenerse en el. En el poder. Por ejemplo, en el principio la, a la Revolución Bolivariana eh, les convenía un discurso socialista moderado en función, incluso lo que pudiésemos llamar hoy posmoderno. Eh, pero luego, ¿verdad? Este, la dinámica les fue favoreciendo para imponer unos objetivos más eh, propios hacia el totalitarismo clásico de tipo marxista, luego de que lograron este sus objetivos en ese en ese sentido, ¿no? Eh, de descapitalizar a la gente, de desmoralizar, de dividir, de, de expulsar, o sea, todo lo que ya nosotros sabemos. Entonces ahora vienen en una etapa transitoria, en estos momentos es transitoria, pero que va hacia un estado corporativo, es decir se olvidan del socialismo, del comunismo clásico, como, como muchos de ustedes lo, lo, han, lo han conocido, y nos vamos migrando más bien hacia un Estado corporativo. ¿no? Y si tienen que llegar, por ejemplo, a evolucionar de tal manera, o a cambiar sus perspectivas de tal manera, eh, que tengan que llegar a un Estado fascista, pues lo van a hacer, que es el antagónico, digamos, del, del, primero, que, eh, del primero que ellos plantearon. Entonces, así... O sea, el, el asunto es dinámico, igual que las elecciones. La otra vez estuvo por acá Dorian González, que de forma muy magistral nos explicó cómo la trampa, o sea, cómo el, cómo el sistema electoral venezolano tiene vida propia, cómo el sistema está diseñado de tal manera que la trampa nunca es de la misma forma, y que, y que de hecho no es ni siquiera una sola trampa, son más de 32 formas de hacer trampa que además de eso tienen una dinámica propia y que, que, que evolucionan, respiran, o sea, parece un organismo viviente. Bueno, de hecho parece no. Es un organismo viviente. Que es sumamente complejo de entender. Entonces pues ese es el asunto con ese es el asunto con esta gente. A ver, vamos con, vamos a bajar a Marco y a Manuel, vamos con Ángel. Acuérdense que se está grabando y la estabilidad no es la misma. Vamos a ver, le toca a Ángel. Aquí va, dale Ángel. A ver, para que se estabilice. ¿Pollo se me escucha? Sí, todo bien. Muy bien, yo sí se ha caído varias veces. A ver Ángel, ¿se escucha Ángel? Ángel a la una. Vamos a darle un momento a ver si se estabiliza. La ah, que me está llegando. No hay señal, dice Yossi. Sí. Ella no tiene señal. Ángel, ¿nos escuchas? Bueno, mientras que Ángel se estabiliza y logramos rescatar a Ángel, le damos la bienvenida, el saludo muy especial a mi queridísima esposa María Eugenia. Un besote, María Eugenia. ¿verdad? Mi estimada Carla, que está por acá, vamos a ver si Carla de pronto quiere decirnos algo. Mi estimado amigo Argenis, que tenía rato que no lo veía por acá. Mi estimada amiga eh, Gabriela, que está con nosotros también. Ella siempre participa cuando son salas, salas importantes, salas así de este tipo. Bueno, Saludos a tu papá, por cierto, que tengo... Tengo días que no hablo con él. lo con él a veces por WhatsApp. Y bueno, mi estimada amiga Claudia, que siempre está con nosotros. Alba. ¿no? Edgar. Celeste. Oh, Humberto, que está por allá abajo. Parece que el espacio se está grabando. Si sí, en algunos minutos no logramos establecer una nueva conexión con Joseph. Aquí está Joseph. Y se pierde el hilo de lo que estamos hablando. Recuérdense que es lectura analítica. Entonces yo lo que hago es que cierro la sala y abro otra que no se esté grabando. ve Para no hacerle perder el tiempo a las personas que mañana pasado van a ver esta grabación por diferido. Y que el interés de ellos es precisamente el asunto del libro. Ah, aquí hay dos. Edgar. Josie. Y entonces bajamos a bajamos Ángel a porque nunca se pudo conectar. Eiga. Sí, sí. Este, buenas noches. Los lo escucho. Eh, no, nada. Yo simplemente tenía una pregunta sobre todo desde el punto de vista en que no solamente el o uno de los puntos calientes de la geopolítica actual es, es Ucrania y en cierta manera también los Balcanes que están experimentando ciertas situaciones. Yo quería preguntar sobre eh, el este de, de Asia, Japón, China y toda esta parte eh, en el sentido de que eso está bastante regido por... Por lo, o por lo menos a Japón lo ata la, todavía en cierta medida la, la, las privaciones que, que le quedaron de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y si es posible que Japón revierta o, o Estados Unidos le dé la posibilidad de, de que le revierta esa, esas privaciones militares, y Japón se pueda defender de las amenazas que representan eh, China y Corea del Norte para ello. Recordemos que en, en estos días, China, eh, perdón, Corea del Norte ha estado practicando el tiro al blanco con, con los misiles estos que... Porque ellos quieren tener la, la la cuestión de las armas de las armas nucleares y entonces... Eh, están incordiando no solamente a su vecino Corea del Sur, sino que también lo, estas pruebas de misiles que están haciendo se están incluso dirigiendo hacia el mar del Japón. Entonces, ¿cómo, cómo se ve Japón y, y cómo se ve el este de China eh, en estos años que vienen? A ver, primera situación. Nosotros nos entretenemos siempre en las formas, no en el fondo. Nosotros vemos el conflicto de Ucrania porque es el que más nos vende en los medios. Y por supuesto que está en una zona muy importante. Yo vuelvo y repito, Ucrania está en el homeland del mundo. Y además es una línea de fractura, según la teoría de Huntington. Así que es sumamente complejo. Pero la verdadera guerra se desarrolla en los mercados globales es en donde nosotros tenemos que prestar atención cómo se están desarrollando los mercados globales esa es la verdadera guerra y además el asunto de fondo allí es el tema de las garantías de seguridad internacional, es decir la reconfiguración del orden mundial es lo que está planteado allí y ya el orden mundial existente no cabe para muchas de las potencias medianas ni de las superpotencias entonces se está disputando. Esa es la verdadera situación ahí. Entonces, por eso es que tú ves, además el conflicto de los, de los Balcanes este, nunca estuvo cerrado, una herida sumamente abierta y estrechamente relacionado a todo el, el tema de, de Ucrania, digamos, lo que llaman ustedes Ucrania. Eh, por eso Guillermo siempre insiste que es una guerra europea esto no es una guerra entre esto es una guerra europea una guerra directa europea y una guerra indirecta próxima no este a nivel global lo que llama Belina Shak eh, Shakarova y algunos otros la gran bifurcación del sistema global y además de ello con una situación que se le presenta a Japón que es tu pregunta específica primero Japón anunció su rearme y de hecho está invirtiendo dinero en su rearme Japón vuelve. Japón vuelve. Japón entendió igual que lo entendió Israel y por eso sobrevivió. Japón entiende que solamente Japón puede defender al, al en última instancia Japón. Israel siempre lo dice. Solamente nosotros. No podemos contar con más nadie. Si contamos con otro nos jodemos. así? Porque depende del interés del otro. Entonces, ¿Qué pasa esto? Tú me dices, no, China y Corea del Norte son las mayores amenazas de Japón. No, Japón tiene dos amenazas que en realidad es una sola. Esa amenaza se llama el Dragon Bear. la alianza entre Rusia y China, en una situación que además afecta el interés vital de los Estados Unidos de América, que es todo lo que es el, el Mediterráneo asiático. Mar, Mar del Este de, de Japón, Mar de China, este, perdón, Mar de Japón, Mar, de, este, Mar de, de la China Meridional, Mar del Sudeste Asiático, toda esas esa zona del Indo-Pacífico que llamamos ahora. Ese es el interés vital de los Estados Unidos América. Allí sí va a haber problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Que Rusia y Japón tienen problemas fronterizos, tienen problemas de delimitación fronteriza. Eso a mucha gente se le olvida china y Japón tienen un importante eh, conflicto por delimitaciones fronterizas y entonces nada más y nada menos que vemos que en estos momentos china y Rusia patrullan en conjunto los cielos y los mares desafiando la el reclamo japonés allí, desafiando la autoridad o la soberanía de las Japón, cuestionando la tesis del Japón. Eso es como si, por ejemplo, como si, por ejemplo, Colombia y Holanda, que son nuestros vecinos, cuestionaran la soberanía de Venezuela en el Golfo de Venezuela. Y entonces patrulleras de Holanda, patrulleras de las Netherlands y patrulleras colombianas, ¿verdad?, comenzaran a patrullar en las aguas que Venezuela considera zona económica exclusiva. Esa es la situación allá. Esa es la situación con ella. Pero, sudeste asiático, que es el Indo-Pacífico, eso sí es del sí interés vital de los Estados Unidos. ¿Por qué los rusos están haciendo esto ahorita? Porque le están devolviendo la cachetada a los americanos. Los americanos se están metiendo en su espacio vital y en su perímetro de seguridad. Los rusos hace rato están metidos en el perímetro de seguridad norteamericano, pero no le habían tocado espacios vitales. Ahora sí se lo están tocando. Mire, es bastante interesante lo que acabas de decir, ven acerca de Japón. Eso tal vez debería ser otra conversación eh, que podemos tener. Eh, me parece muy muy interesante porque la economía de Japón en sí es siempre ha estado. es como un agua que no se mueve. Y ahorita están comprando demasiados este, bonos eh, de tesoro y están acumulando demasiada deuda. Entonces, es bastante. es me gustaría investigar más también. Empieza a investigar sobre la gran bifurcación del sistema global. Empecé a investigar cómo y cuándo muere la globalización económica. Cómo y cuándo se rompen las cadenas de distribución. Qué es lo que está ocurriendo con, en, específicamente en Eurasia. Qué está pasando allí. Y cuáles intereses están moviendo en estos momentos a la Casa Real de Arabia Saudí. Por ahí van los tiros. Para el nuevo en la ese asunto. ¿No? Y lo que yo escribí, eh, perdón, lo que yo leí hace, no hace mucho sobre el Instituto Mises. ¿No? Sobre la muerte del petrodólar, que no significa la caída de los Estados Unidos como superpotencia del mundo. Oh, son dos cosas distintas. Pero el petrodólar tiene los años contados especialmente después de lo que han hecho con, con las fulanas sanciones a Rusia. Voy a cerrar okay. entonces esta sala grabada. Espero sí. que les haya gustado la lectura analítica del día de hoy. Voy a tratar de dentro de dos días seguir leyéndoles el libro de mi queridísimo amigo Pedro Baños Bajo, Así se domina el mundo. Okay. ¿Verdad? Hacemos entonces, lo mismo pues, que, que hicimos hoy. Estoy cruzando y, la frontera de la Florida. Ya estoy en la Florida. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, yo voy a hacer esto igual que hice con la teoría de élite. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una sala de teoría de élite? Al día siguiente, perdón, dentro de dos días hicimos otra. Y entonces yo junté la primera con la segunda para hacerles como que un hilo de espacio grabado. Pero lo mismo va a pasar con esta. Yo la voy a cerrar ahorita y de aquí a unos días, ¿verdad? Cuando abramos y continuamos con la lectura del libro de Pedro, nosotros vamos a ir apuntando en forma de hilo todas las grabaciones. Es lo que vamos a hacer. Aquella persona que desee colaborar con nuestro trabajo, o con lo que sea que estemos haciendo nosotros, ¿verdad? puede eh, contactarnos al DM o eh, enviar al PayPal que está por allá eh, publicado. ¿verdad? Eh, y, bueno, y se les agradece bastante por lo menos para que nos tomemos un café mientras hacemos las investigaciones y las anotaciones y todo lo que hacemos no queda más que despedirme agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy y espero que hayan podido ser aclaradas algunas dudas y que les haya gustado la lectura analítica mi queridísima amiga Dalis que apenas va entrando voy a cerrar esta sala porque se estaba grabando, pero ya inmediatamente voy a abrir otra. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Que eh, por favor desee, ¿verdad? Este puede compartir la grabación con, con otras personas, otros medios y donde ustedes quieran que llegue el mensaje. Bye bye.